Estamos llegando a la isla de los pájaros. Cruzamos toda la laguna, salimos por el canal. ¿Qué pasó? Dale, oiga. Bueno, arrancó la temporada de Pejerrey y doble T, arrancó también y pegó en punta. A toda la línea de boya WT que tiene treinta y pico de modelos para la pesca de pejerrey, ya sean río, ya sean lagunas, ya sean aguas abiertas, con las mismas yo que se pescan para la lisa, no se el resorte. Bueno, está de más hablar de doble T porque ya la gente la conoce. A esta promoción de toda la boya WT se le juntan las líneas de arma doble T las líneas clásicas de tres boyas las líneas tramposas en tres boyas una línea que anduvo muy bien dos boyas más bigotera larga para el río, para la lagunas, dos boyas más la bigoterita esta, esta línea anda muy bien en todas las eh, lagunas acá cercanas, Chichi, Adela, que es una línea que anda bárbara para ese tipo de pesca la línea de Paternoster Río de la Plata el huevo, el huevoquilla, dos boyas más bigotera, dos boyas clásicas más ligoteras, esta es una línea tramposa que anda muy bien para la pesca de pejerrey en el Río de la Plata. Después tenemos las clásicas al tracto, estos son de ABS, que andan bárbaro, tres boyas de ABS tramposa para el Río de la Plata, tramposas de ABS pintadas, ya ¿Eh? sean tramposas o líneas clásicas y después la línea la versión más económica de ABS de dos boyas más bigotera o una bollita más bigotera o tres boyas clásicas comunes la línea económica de ABS de más pique tenemos toda la línea de boya de más pique y de doble T y hoy una promoción eh, para ustedes que va a costar de por ejemplo presten atención, no se distraigan pues es una promoción buenísima una línea doble T de dos bollas, mala bigoterita para pescar ganchichis, por ejemplo. Una línea clásica, tramposa de tres bollas, para pescar cuando el pejerrey está muy sutil. Es una línea que anda muy bien, estoy andando muy bien en Madariaga. Todas estas son doble T. Una línea de boyas de ABS, clásicas, de tres bollas y un pattern para pescar en profundidad como se arrancó que el agua está caliente por ejemplo que hicimos un relevamiento la semana pasada en Cochicó agua caliente el pescado estaba abajo hubo que sí o sí usar un paternón o sea ustedes donde se va a llevar un conjunto de cuatro equipos de boya muy bueno escuchen bien en 12 pagos, 12 pagos de 300 pesos y está de más decir que el envío es gratis. Así que amigos pescadores, aprovechen la oferta, no tienen más que llamar o pasar por el pez Gordo y desde Quilmes para todo el país. Nos vemos en la próxima.